...día muy significativo y que Yolanda representa algo más que este periodo de transición turbio, violento y que para nada ha sido justo con todos nosotros y con nuestros familiares. Creo que ella es una hija predilecta de las políticas de educación públicas y transversales de la Segunda República Española. Creo que tanto ella como sus compañeros y toda la gente que estuvo junto con ella... Eh, han sabido llevar una disciplina tan ardua, tan conservadora y represiva, incluso a día de hoy, diría, con un deje franquista muy importante, al pueblo, al obrero, a la gente de la calle, a luchar por todo el mundo sin ningún tipo de, de remilgo ni de, ni, de, ni de pararse. Y creo que es súper, súper, súper injusto eh, lo que hacían con el paseillo. Se habla mucho de balas, etcétera, os puedo asegurar que siendo historiador, he no estudiamos y la bala era una excepción, no solían gastar ni plomo ni, ni pólvora para ellas. Por eso quiero reivindicar por qué es tan importante esta rebeldía, ser innovadores en el ámbito de la, de la educación, en ser de esas primeras mujeres que salieron del analfabetismo, no tenían ni siquiera derecho a leer. Y que por lo tanto son una inspiración a día de hoy para personas LGTB, para mujeres y para todos los colectivos que estamos hoy aquí reunidos. Eh, quiero decir también que ser capaces de conseguir esos estudios no estaba al alcance de todos, ni siquiera aunque fuese teóricamente posible. Y que hay que coger a estas pioneras y, y ensalzarlas más porque son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Así que nada, muchas gracias y no me estén más.